bien, en el día de hoy a propósito de lo que veo que ahora se está pidiendo se está pidiendo eh, que, que ya no se den los datos que dejemos de contar muertos y de, y, y de dar las estadísticas eh, entonces no sabemos qué es lo que se quiere en principio se decía que había que dar información se está dando la información que es obligatoria, que es un derecho ciudadano de que se dé la información de cuántos muertos van, de cuántos infectados todos los países lo hacen pero ahora resulta que alguien no quiere que se den y que, que eh, no sabemos con qué intención. ¿Tú pero te bien, refieres a mí, Yankee? Yo no no, no. no, yo no. Yo estoy hablando de mi tema, de mi tiempo y... Este, yo quiero y, una y, información y clara, clara, precisa y verídica. Pero yo te... Este, eh, si Fulvio, tú estás buscando yo... confrontación, si tú estás buscando no. una confrontación con eso, ¿tú sabes que yo voy a hacer? Ajá. No creo que yo no estoy buscando... Yo no, yo, no, yo no dije Fulvio. Yo estoy diciendo lo que yo creo, porque eso es tú lo eso que fue está intentando. Eso es de, de llevar nacional. informaciones falsas, informaciones falsas. Mira, Igual y la que posición, el ministro está tú ahora, que diga la, la, la verdad. De Javier Ader ayer fue una posición nacional, fue, fue noticia nacional que él dice que dejemos de los, dejemos de contar muertos e infectados. Pongámonos. Pero las estadísticas, lo datos hay que darlo porque es un derecho de la población a saberlo. O sea que eso no está en discusión, eso hay que darlo. So no, ni tampoco yo lo estoy diciendo con ánimo de entrar en controversia, porque este es mi tiempo. Se supone que aquí no debería no, no deberían intervenir nadie ni interrumpirme, porque este es mi tiempo, así como yo no interrumpo los tiempos de nadie. Bien, vamos a, a ¿verdad?, con, con el contenido de nuestro comentario del día de hoy. Y yo quiero eh, presentar unas imágenes ahí de cómo se veía San Francisco de Macorís ayer a propósito de la primera agua de mayo. Muchísima gente violando el toque de queda y salieron a las calles a bañarse. Yo quiero felicitar a esa gente que salió. Atención, decir, ahí. miren los muchachones como se ven ahí en la esquina. Eh, todos gozando. Eso fue alrededor de las sexta de la tarde. verdad. Ahí vemos los muchachos como están en Chercha, bañándose en... en ¿verdad? En el Aguacero, la primera Agua de Mayo, que motivaba sí, a salir a las calles. Pero... Que, como todos saben, están prohibidas las aglomeraciones, están, eh, eh, está prohibida eh, salir después de las 5 de la tarde. Y así tenemos a los muchachos que estaban en, en una esquina de aquí de San Francisco de Macorís. Así que felicidades para ellos, muy buen trabajo. Y espero que no, haya, no se hayan contagiado ahí y le haya llevado ese, eh, el COVID a sus familiares, a su, a su mamá, a su papá, a sus abuelos y a sus hermanos. Ojalá que no haya sido así. Pero yo quiero felicitarlo a ellos por ese buen trabajo, esa gran labor que están haciendo de defender a sus familias, de proteger a sus familias, tirándose a la calle la mayoría descalzos, míralo ahí, eh, eh, contaminándose con agua sucia de la calle eh, juntos todito ahí, sin ningún tipo de mascarilla de que creo que se chinó, ya me... y ahí está así que felicidades a los muchachos síganlo haciendo, qué bueno qué buen trabajo qué, qué, qué buen trabajo le están ustedes haciendo qué, a, a la patria qué, qué, qué buena acción <risa> Qué, qué, qué buena forma de defender a su familia, de proteger a sus familiares. Excelente por ustedes. Así de irracionales somos eh, los humanos, para no decirlo dominicano. ¿verdad? Los humanos, así de irracionales somos. Cambiando de tema, eh, luego de agradecer a los muchachos por su excelente labor, quiero presentar un video y criticar esta acción <risa> que se llevó a cabo por parte de un grupo de agentes, tanto de, de, del Ejército como de la Policía Nacional, en un lugar cualquiera, porque no se sabe cuál es el lugar. Y es que ellos eh, llegaron a un lugar, aparentemente habían sillas eh, afuera en el toque de queda. Las personas presumo que salieron corriendo porque dejaron la silla afuera y estos eh, agentes comenzaron a romper las silla. Y yo quiero preguntarle a toda la gente, ¿con qué objetivo y con qué derecho ustedes lo hacen? Porque una cosa es que ustedes la incauten, ¿verdad? Y que la suban en el agua y se la lleven. Esa es una cosa. Pero de ahí a usted destruir la propiedad que es ajena. No... Y además eh, que ganan con eso, pero por Dios, hasta dónde llega el nivel de irracionalidad de ese grupo? Porque tampoco vamos a decir que de los militares ni de la policía en sentido general. No de ese grupo que es que llevó a cabo esa acción y de las que lo permitieron. Y esa acción, esa acción yo la condeno, pero también quiero condenar que tengo una información de entero crédito de que desde la dirección de la policía quieren achacarle a eso a un grupo de policía de San Francisco de Macorís sin ni siquiera han investigado bien y ya están achacándole eso a un grupo de policías y de guardias de San Francisco de Macorís diciendo que eso fue en el, el, el sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís caramba sí. eh, otra vez eh, la dirección de la Policía Nacional Quiere meter la pata como la metió hace unos días con el señor este que vinieron con un aparataje, suspendieron a la a, a los agentes. Eh, vinieron a entregarle comida a una persona que no andaba buscando comida, que lo que andaba buscando era otra cosa, con un tigueraje un vividor. Yo así yo lo digo responsablemente, un vividor eh, que lo que estaba era aprovechándose de una situación para conseguir cosas, específicamente dinero. Ustedes saben para qué no tenemos que entrar en detalle. Entonces. ¿Qué resulta? Ahora quieren achacarle a un grupo de policías y de guayas de San Francisco de Macorís esta acción cuando ni siquiera se oye en el video de dónde es. Y ojalá la gente de Vista al Valle, ojalá la gente de Vista al Valle pudieran decirnos si eso ocurrió allá y si pudieran identificar realmente a un policía de eso que hizo eso. O la zona. Eh, eh, o la zona, o si alguien pudiera decirnos dónde fue esto. Porque yo le puedo asegurar que la policía no sabe dónde fue y quieren de una vez eh, eh, eh, resolver el problema. Porque viene aparece el jefe de la policía queriéndose vender como el santo, resolviendo un problema que ni siquiera ha investigado, que ni siquiera ha investigado. Yo condeno la acción de los policías y colóquenme las imágenes, por favor, muchachos. Condeno la, esta acción de esos eh, agentes, porque hay guardias y policías de romper, de destruir esa silla porque no eran de ellos. Y el, y el derecho de ellos eh, no le permite tomar algo que no es suyo. Usted lo puede incautar, lo que usted no puede romperlo. Porque esa persona tiene derecho luego a, a, a ir al, al cuartel a retirar eso con todo su derecho, porque tiene un derecho de propiedad sobre, sobre esa silla. Pero no, ellos decidieron, atención José, para que, por favor las imágenes, ellos decidieron romperla en plena calle y una persona los grabó. Y ojalá aparezca alguien que nos diga en qué sector fue esto y en qué ciudad fue esta. Porque no podemos permitir que se siga atropellando a nuestros agentes, a gente que lo que anda es en la calle arriesgando su vida y la de su familia, cogiendo lucha con gente, con irracionales. Porque todo el que encuentran en la calle, salvo que sea una razón de extrema, de, de fuerza mayor, todo aquel que encuentran en la calle, repito, salvo que sea algo de fuerza mayor en el en horario de toque de queda, es un irracional y un irrespetuoso. Primero respetando la autoridad y segundo un irracional porque caramba, ¿cuántas veces te hemos dicho que no salga después de las cinco? Y en este país vas, van más de 55 mil apresados en, en el tiempo que llevamos el toque de queda. Eso es una vergüenza para nosotros como sociedad. Eso es una vergüenza para nosotros como sociedad que nos vende como un grupo de irracionales. Caramba, me refiero a eso que apresan, porque la sabemos que la mayoría no sale a la calle. Pero entonces yo quiero que se, que se defienda y, y esa es mi función aquí ahora mismo. Defender a nuestros agentes y a nuestro policía. No vengan a querer achacarle ahora una vaina de la que ellos ni siquiera tienen conocimiento. A ese grupo de policía nuestro y vienen a decir ahora que eso fue en el sector Vistalvalle Valle. sin ni siquiera investigarlo, ahí no se sabe dónde es porque nadie habla, nadie dice nada. Y ojalá las personas nos digan de dónde fue eso. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes eran los policías? Porque ahí tampoco se ven rostros. Tampoco van a venir a, a, a, a culpar policías que nada tienen que ver con esa acción, ni a Guayas que nada tienen que ver con esa acción. Eso cuando viene a ver sería en un barrio de la capital o de Santiago y se lo quieren sacar a, a, a lo de San Francisco. Si fue en San Francisco, pues bien, que se a los culpables y que paguen por ellos. Pero tampoco podemos permitir que el jefe de la policía, para quedar bien con la sociedad y con su presidente... Quiera venir a sancionar a nuestros policías que cuando vienen a ver nada tienen que ver con esta acción. Y por eso quiero hacer el llamado de atención para que se sigan evitando esos abusos que se están cometiendo en contra de esa gente que lo que está defendiendo y haciendo un trabajo en beneficio de la sociedad de tratar de vigilar de que nadie esté en la, en la calle. Es el propio pueblo que está pidiendo que la policía vaya a patrullar. No lo vemos aquí en el WhatsApp. La gente pidiendo que vayan a patrullar, pero cuando van a patrullar, entonces lo, o los reciben a pedradas o también le quieren culpar de cosas que con la ellos no han hecho y con eso termino, Amado bien, gracias eh, estamos ya en la, en la parte final, bueno, terminado el programa antes así es de, antes de concluir hay que decir que el, el jefe de la policía debió haber pedido eh, admitir que se equivocó con el tema del claro. señor y la suspensión pero eso no se ha dicho, eso no se ha comentado porque el jefe, imagínate ¿Eh? ¿El jefe no se equivoca? No, claro, bueno. jamás.